Buenas rubiqueros, en este tutorial vamos a aprender a resolver por método de bloques el cubo de 3x3x1 o también denominado floppy cube. Vamos a introducir un poco de nomenclatura porque no es un cubo corriente, de hecho es un cuboide. Nosotros designaremos las caras A, la de arriba y la de abajo aquellas caras que tengan las 9 pegatinas. El resto de tres pegatinas será la cara F, D, T e I. En este tipo de cubos de 3x3x1, los giros que se pueden realizar son de 180 grados. Hay otros cubos en los que puedes girar 90 grados y luego estas dos piezas girarlas. Como este no es el caso, vamos a decir que los giros, en lugar de decir D2, diremos solamente D, porque son los únicos giros que están permitidos. Como hemos dicho al principio, esto va a ser un método por bloques. Quiere decir que primero haremos un bloque de 2x2x1, después resolveremos este de aquí, con lo que obtendremos un bloque de 3x2x1 y luego ya lo único que tendremos que hacer será resolver este. Para resolver el primer bloque, como, como hemos dicho, tenemos que colocar estas cuatro piezas en su lugar correspondiente. Como los centros ya están definidos y los giros solamente pueden ser de 180 grados, si aquí tenemos el color amarillo, debajo tendremos que tener el blanco. Luego lo único que tendremos que hacer para colocarlo en su sitio será girar esa pieza 180 grados. De esta forma coincide el blanco con el blanco y el amarillo con el amarillo. Hacemos lo mismo para el centro naranja. Lo único que hay que hacer es girar 180 grados. De este bloque, la única pieza que nos queda por colocar es esta, esta esquina. Podremos tener cuatro opciones. La primera es la más sencilla y es que esté ya bien colocada, que no es el caso. Las otras son que estén en esta esquina, en esta o en esta. Vamos a empezar por el caso de tener la pieza a colocar aquí justo en diagonal, lo único que tendremos que hacer será girar la cara frontal, girar la cara I y volver la cara F a su posición original, de esa manera ya la tendremos colocada. Otro de los casos posibles es que la pieza que corresponde a este lugar, recordemos que es la blanca, naranja, amarilla y verde, esté en esta esquina del fondo a la derecha. Para ello, lo único que tendremos que hacer es el siguiente movimiento. F, T, I y F. Y de esa forma ya tenemos colocada la esquina donde queríamos. El siguiente caso es tener la esquina que queremos aquí justo a la izquierda. Para ello tenemos que llevar esta esquina hacia atrás, haciendo I. Girar F, volver I y de nuevo recolocar haciendo F. Y de esa manera ya tenemos la esquina colocada. Ya tenemos, por tanto, todos los, pasos todos los casos posibles para el primer paso, que es el bloqueo de 2x2x1. El siguiente paso consiste en conseguir un bloque de 3x2x1. Para ello, tenemos que arreglar estas piezas. Lo primero que haremos será hacer coincidir los colores de esta arista. Para ello, nada más que tenemos que girar 180 grados esa cara. Y ahora tenemos que fijarnos dónde se encuentra esta pieza. Habrá tres posibilidades. Una, que la pieza esté en su sitio y no tengamos que hacer nada más. Otra, que la pieza esté aquí, como es el caso. Y la última es que la pieza se situara en esta posición. En caso de que la pieza esté opuesta diagonalmente, lo único que tendremos que hacer será girar la cara I, T, E, I. De esta manera ya tendremos resuelto el bloque de 3 x 2 por 1 Como hemos dicho, otro de los casos posibles es que la pieza esté situada justo enfrente de la esquina donde debería ir esa pieza lo único que tenemos que hacer es T I T I Y de esa manera ya tenemos colocado el bloque. El último paso es el más sencillo de todos y es que solamente vamos a tener dos posibilidades. Una, que el cubo ya quede resuelto y dos, que tengamos toda la cara bien colocada y lo único que tengamos que hacer será orientarla, es decir, 180 grados hasta que los colores de la cara A y la cara B coincidan. Esto y mucho más en iberorubik.com. Recordad que podéis seguirnos vía Twitter, arroba y a nuestro canal de YouTube iberorubic.